Sí, sí, sí. De sí. sí. vamos sí. de mi camica. Y bueno, tenemos ganas desde ahora. Eh. Ah, se ha ¿Sí? ¿Sí? Vale. vale. Ah, Tranquila, Mike. Ah, sí, se a dar para aquí. Espera, sí, No, espera. La empresa de las Aquiles, estos dos primeros de El 4F nace el, el 4 de febrero del 2006, aquí muy cerquita en San Pérez Bach, y, y es eh, un una enfrentamiento cuatro policías un grupo de jóvenes en la calle donde quede herido grave un policía. Este caso ha servido mucho políticamente para, para, digamos, perseguir a grupos sociales y es, pienso, uno de los casos más importantes de corrupción porque hubo torturas a muchos de los chicos. Mi hijo Rodrigo... Enorme, se cambiaron las versiones, etcétera, para culpar a gente que era inocente, se hizo un montaje policial y, y también político, porque sabemos que Joan Clos y Jordi Ereo estuvieron atrás y se desaparecieron papeles, etcétera, etcétera. Todo esto tan enredado que era explicado muy bien en el documental. Así que espero que lo veáis todos. Y bueno, la, eh, hubo, hubo prisión y Patricia era, que entró a prisión en 2010 2011, se suicida a cabo de pocos meses y, y queríamos también eh, reivindicar en honor a ella. Bueno, la acción ha sido un éxito, en realidad estamos muy contentos de poder estrenar el, el documental 4F, ni olvido ni perdón, en un cine como este y bautizarlo con el nombre de Patricia Era, Cine Patricia Era. Y pienso que es un símbolo especial, eh, importante, abrir un espacio que entre la gente, que se entregue en muchos documentales, que esté vivo al menos todo este fin de semana y. Aprovechamos de presentar nuestro documental del caso 4F en honor de la patria, en honor de los otros chicos encausados y exigiendo que se reabra el proceso.